Bueno, eso bien. Sí, yo creo que sí, que sí. Que, mira, eh, hay eh, mucho lo que te voy a decir que tenía razón, que.. O si sea, lo que pasa con el cine chileno? El sin chileno, puede, tú podés buscar y hay muy buenas películas de hecho, entonces si tú te si te ponías a buscar bien. Eh, hay alta. Lo que pasa, lo que pasa es que uno lo extraña, puede ser, y donde hay uno, claro, como no, no hay identificación, es que hay muy pocas, muy pocas películas que superen eso de la buena película. Ah, buena, sí, buena, buena. Sí. No viste la película, weón, ve esta película porque la weá, weón. No, esa, eh, acabo de decir, machuca para mí y, y fue muy discutido por ti, ¿cachai? ¿sí? Así como eso pasa en todas las películas chilenas. Tú puedes tirar, Chacotero en un sentimental. Ah, sí, me reí. No, pero está bien, no. básico. La 1 uno, uno está bien, la 1 está muy bien. Eh, sí, la, claro, pe, pero lo que, sí, lo que sí tiene el cine chileno, y, es, y bueno, aquí es donde... Bueno, te mato, te mato, y mato todo el cine latinoamericano. Que tiene grandes sí. lindos actores, weón. Actores de gran ¿Ah? nivel, pero impresionante lo El cine chileno, de alguna manera, se sostiene con grandes actuaciones. Desde puta... Sí desde Luis Niego, desde Luis Ñico, weón, Gloria Mosmayer, Alin Kuppenheim, Amparo Noguera, el papá de Amparo Noguera, Jaime Babel, o sea, Badil, el, el, weón, o sea de, de Alfredo Castro, weón, weón, y me dan una lata porque te he nombrado puro hombre, weón, hay mujeres también, weón, es que es interminable, o sea, Una lista de actores muy grande, fallamos en lo, fallamos en el guión y fallamos que, y voy a, y voy a decir mi, mi, mi frase proletaria por excelencia. No, es que creo, lo que pasa? Que de verdad, creo que el cine, al ser muy caro, solo las personas con mucho dinero están haciendo cine. Y, y esas personas con mucho dinero no, no saben, no sé si no saben o no les interesa, o no tienen los medios para representar la cultura nacional. Cuentan historias que ellos no, no tienen idea porque no las viven, porque no las saben. No, no, no. Ya, sí, te no, sí, sí, cuando sí. Se nota mucho cuando hay películas que las hacen los juegos mucho mucho mucho mucho mucho entonces eso creo que fallan ahí principalmente o deberían dejar que los flight te escriban guiones o ellos deberían hacer historias de cuico con volar de cuico ya estaría ahora a hacer una trabajar con Estén A1 trailer en casa y me curado y me venía a mi padre puro pura sí, un nombre. oye pero hay hay hay en Chile loco en Chile hay un hay un escritor que, que no me acuerdo en este nombre en este momento el nombre eh, pero el apellido Morel algo García Morel algo no sé cuánto Morel que era un flaite uh -huh. de los años 60 pero un flaite. Flaite de cárcel uh -huh. de años de cárcel y escribió un libro que se llama El Río y debe ser una de las huevas más maravillosas, una de las más maravillosas que se ha escrito en Chile. ¿Cachai? Que es de un cabro chico que vivió en el río Mapocho y, y la vida de huevón y cómo van en tanto la delincuencia. No y ¿Ah? ¿Narlemébel? No no, no, no, no, Morel, de apellido Morel. Este más antiguo que el M.Ebel es de los años 50, 60. Era un choro de, era un choro de verdad de las cárceles y escribió desde las cárceles y todo. Y fue muy opacado, porque era en esa época de la crítica literaria chilena, donde estaba eh, la Furcae y su grupito culiado de Cuico. Perdón por volver de nuevo al Cuico, ¿verdad? ¿ah, Estaban bueno, en eso, entonces a esto bueno, lo, lo, lo, lo, lo toparon mucho. Pero leer una novela, yo a mí es el mejor escritor de Chile, una de las mejores de Chile, que es El Río, es una novela increíble, si podéis leerla. Recomendación, Cinco Estrellas Camilo Dado, no sé, no, o, o Cinco Almejas, bueno. En vez de Estrellas, pongo meja o, algo... sí, bueno, o algo así. Pero cinco Elmejas, Camilo, Camilo López Gol. ¡Pum! El río. Ya, dale. Eh, avancemos con... Eso, un... ni siquiera el... hemos presentado el tema. Pero está bien, está bien porque estuvo en no, la conversa. Sí. sí, no, mira, dice, saluda al público. A ver, primero, te impacté. Hola, público. Al... Explicación del programa. Hambre, ya. básicamente. Es para no decir si pandemia, no hacemos esta weá y no... Claro, digamos, sí lo hicimos. Es complicado, hacer y Presentación bien. de eh, Rocketman y eh, el filósofo López. Hola, ya, Igual estamos, ya nos representamos un poquito, ya lo hicimos. Okay, okay, okay. Presentación del tema, listado de las 10 películas más taquilleras por López G. Acá el filósofo de puesta. El filósofo, filósofo, filósofo, pues, filósofo flojo. Ese. filósofo con mucho tiempo libre. Y arroyo y ¿Un filósofo no puede trabajar? Es? Bueno, sí, pues... Ya, pues acabo de hacerlo. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Calma. Ahora me estaba conectando. Ya, las 10 películas más taquilleras de la historia, vamos a hacer un pequeño listado, vamos a hablar de, la, de las películas un poquito, qué son, qué representan y, y, y por qué son tan taquilleras quizás, y a lo mejor hacer un análisis general global para ver por qué mierda son tan taquilleras ahora. Lo que sí, mientras estaba haciendo la investigación, hay dos listas de películas taquilleras. ¿Cachai? Que es que, o que lo caché que recién, que es la más taquillera real, o sea, no la real, sino la, que, la de los números, la que ganó más plata efectivamente, y hay otra que es más taquillera, pero con la inflación, contando la inflación. Y son dos listas muy distintas. <risa> porque Porque ¿No? obviamente obviamente el, el cine de hace 50 años no valía 3 lucas. Valía ¿Qué? 300 pesos, ¿sí? Entonces si ¿Ya? tú transformáis esos 300 pesos en las 3 lucas de ahora, esas películas antiguas ganaron la misma cantidad de plata. ¿Me entendió, no? El... Te fuiste wey. ya la es que, digo, es no, que, es que, es que hice ese descubrimiento pues, ese, eh, yo pensaba en la a lista de más pensaba en la lista de la de la que había ganado más plata pues, efectivamente pero y son todas películas de ahora y pero pero si hacía una, una comparación de los pesos de antes con los pesos de ahora o los dólares de antes con los dólares de ahora él cambia mucho la lista entonces ¿qué voy a hacer te voy a nombrar nomás las películas más taquilleras con la inflación porque son películas de todos los tiempos, para pa nombrarlas nomás, pero vamos a hablar de las películas más taquilleras de Tortuti. ¿Entiendes? O fue, fue, fue muy largo, a veces yo me doy mucha cuenta explicando las cosas. Pero, pues, ¿Va a ser do, dos listas? Sí, pero una la voy a mencionar nomás, como anécdota, para pa hacer una comparación. Pero vamos a hablar de la de Ria, la, la, de Ya, la que vale, Padrino 1, después viene... Ya. Sí, sí, sí. ya, mira, mira de las películas de todos los tiempos, la, la décima es El Exorcista, la novena es, es el extraterrestre, la octava es Star Wars, el despertar de la fuerza, la de la, la, la, la, la cabre Chico. Bueno, uno, dos, tres, ah, no, ah. No, no, el despertar de la fuerza, el despertar de la fuerza total, perdón, es la primera, la primera, la primera, después viene el tiburón, después viene Sonrisas y Lágrimas, que fue averigüe y eh, la, la novicia rebelde. Vengadores Endgame, La Guerra de la Galaxia de nuevo, Titanic, Avatar y Lo que el viento se llevó sería la película más taquillera de la historia de Simon eh la inflación. Pero eso es según tú, tú, tú lo que tú ahí como acompañaste. Sí, no, según, que mi, según mi intuición, según mi intuición. No, pues ya, según lo que pues, que según lo que, verifico, según lo que verifico, está. Es que yo igual vi una y este, está como muy. Es que pusiste un buen parámetro, pues, como, es como la inflación, traje gente, valor presente. Finanzas 1. Introducción a las finanzas. Es que se por qué me preguntaba por qué. Porque técnicamente debería nombrarse la película más taquillera con inflación, porque eso es. Porque va a depender del momento económico, del tiempo y la cantidad de personas que fueron, ¿cachai? Pero claro, pero finalmente los números son los que ganan y la película más taquillera es la película que efectivamente tiene más números puestos ahí en la taquilla. ¿Cachai? Y ya, eso, pues, voy a, hacer, voy a hacer el listado oficial. Aquí empezamos a hablar de, de, de, de, la, de la Real 10 películas. Pues, voy a hacer el listado general, y después voy a hacer el listado del 10 al 1, y vamos comentando un poquito todas las películas. ¿vale? Yo, te, yo te comento. Yo... Ya, ya, pero... Dale, pero te voy a dar el listado, al principio el listado completo. Para pa contextualizar. ¿Ya? ¿Ya? La décima es Furious 7, que sería Fast and Furious 7. La de la... La de la... Plata, Rápido, y curioso. Ah, sí, perdón. Que mi inglés... Es, siempre estoy hablando en inglés, perdón. I'm sorry. La siguiente sería Avengers. La primera de Avengers. Cuando se reunían todos. Octava sería El Rey León, la de... Iba, iba a decir en eh, cuerpo, cuerpo humano, pero no hay, no hay, no hay ser humano. Oh, que tiene un nombre. Eh... No, es que tampoco es live, live action, porque live action es con, implica ser humano la de Monito ah la pero de, la la anima. Pero no es la de Monito la es la es la nueva es la nueva la de la de, Isaac, la de ¿eh? ser humano ¿Eh? Dale, no eh. pero pero me entendí sí no te perdáis nomás no te perdáis sí. vale la séptima la, va. la séptima es Jurassic World que no, no es eh, que es, es la es la que retomaron ahora el 2012 no, eh, no es la antigua no es la clásica Jurassic World. Después viene spider, spider No Way Home, que es la. No Way Home, no me acuerdo si es la última. Es la última. Es la última, es la, no de, la, a... la de los multiversos, la que hablamos la semana pasada. Esa es la 3. No vuelve la a acá. Ah, la, sí. La sexta, la sexta. Sí, ya todavía, de hecho, todavía creo que está en los cines y todavía puede subir un poco. Es Después verdad. viene Avengers Infinity Wars. Es la penúltima de la saga com completa. Después viene eh, Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Que es la de 2015. El Despertar de la Fuerza, ¿cuál es? Eh? Es la. El Despertar de la Fuerza, es la última. Es la, es la primera de la última de Star Wars. Es la claro, viste, mira, aunque hagan películas de mierda, les va, les va muy bien en taquilla, así que no van a dejar de hacerlo. Ahora, la, los tres primeros. Los tres primeros es Tercera Titanic, Segunda Avengers Endgame, que es la última de los Avengers, y la primera es Avatar. Y entre esas tres están. Hay dos de esas que son, que están dirigidas por James Cameron. ¿Cachai? Que es como el rey de la taquilla del mundo. Sí, y de todos todo los listados que te leí, son todas películas de puta, de los últimos cinco, seis años. ¿Cachai? La única excepción, la única y gran excepción es Titanic que Titanic es del 97 lleva como 30 años 97 2007, 2017 25 años y, y sigue siendo la tercera así que yo creo que lo que más mérito tiene ahí es un poquito de esa que no cae bajo los parámetros comerciales del cine de ahora que, que hacer cine hoy hacer cine taquillero hoy es mucho más fácil que hacer cine taquillero hace muchos años o sea, está queda como la cancha más aceitadita está todo más, más listo entonces como que... Generar mucha taquilla en las películas de hoy es más fácil que generar taquilla en las películas de antes. Da la fórmula más como... Claro, hay una fórmula comercial que está más aceitada y que produce estas cosas, ¿perciente? No, no, no implica... Y de hecho, si nos fijamos bien, tiene si de Montaña ahí de las 10 películas, Crowds, Furious, Avengers, Rey León Gassi, No, Firewoman, Aving, eh, No hay ni una, buena Ni una. O sea vender la Avengers son todas buenas, pero son todas buenas dentro de su propio universo de buenidad, ¿cachai? Son todas entretenidas también. Pero si me preguntarías una película buena de no, no, no...